y bienvenidos a un nuevo vlog estando en Grecia Estamos en el puerto, porque estuvimos de Folecamón, nos vamos a Santorini y nos sé, vamos a hacer pero nos toca viajar en el primer cuarto que vivimos y entonces nos compro unos chicles en la farmacia que dice que te quitan el horario vamos a ver... A ver, si no, a ver si funciona. ¿Qué? ¿Qué está ha pasando? has tragado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Se me ha dormido ¿Qué? la lengua. Uf, no la noto. ¿Será normal? Hemos visto que ya venía por ahí el ferry Pero se ha escondido detrás de la isla ¿Se ha quedado la vuelta? El ferry vino por ahí Después se metió entre esas islas Después fue por aquí Y ahora supongo que está por detrás de esa isla Y vendrá por ahí Bueno, ya estamos aquí Por fin en el ferry Madre mía no tenemos ventanilla al lado así que si nos mareamos uf. bueno hemos llegado por fin a Santorini quiero grabar este momento ¿Sí? cuando ya bajamos del barco a Santorini ¿sabes cuánto cuestan las magdalenas? 10 euros cada una también 10 euros cada uno que sí que costaba 10 euros ahí lo pones Vamos, Que están esperarlo. Esto tiene una pinta. Esto tiene bueno. Ah. Ah, que lo han hecho a las 10 de la mañana, ¿no? Que cuesta 10 euros. Es verdad, porque no nos han puesto el asiento. Bueno, vamos a ver, a ver cuántas gente hay. estamos en Santorini, se me ha quemado un poco la imagen, pero bueno, ya estamos en Santorini Madre mía, qué ilusión por fin estar aquí en Santorini Estamos aquí en el Rentacar Y mirad ¿Veis ese pueblecito de ahí encima de la montaña? Ese creo que es Oya, que ahí están todas las casitas azules y eso Mirad, ahí hay otro No sé cuál será Oya y cuál será Fira Pero bueno bueno, ya tenemos coche y madre mía el calor el que hace, ahora hace 45 grados, pone allí Que ahora dicen que en Grecia y toda esta zona pues está viendo una ola gigante de calor que puede llegar hasta 50 grados Pero bueno, esperemos que no sea así Y hay que mirar, a ver si hago zoom Si os fijáis ahí hace 45 grados O sea, what? venido a un Lidl a hacer así una compra semanal para esta última semana que estamos aquí en Santorini La compra ya está hecha vamos a comprar unos helados para el coche Y hay que comerlo rápido porque no creo que a 45 grados vaya a durar mucho Bueno, ya está un poco la habitación desordenada, tenemos otra vez dos habitaciones Pero bueno, vamos a comer unas hamburguesitas así rápidamente y ahora os digo qué hacemos Bueno chicos, hola Estoy en el baño, me estoy arreglando porque nos vamos a ir a Oya Y eso es algo muy, muy importante para mí porque, bueno, veréis Yo tengo una lista de las cosas que quiero hacer antes de morir Y visitar el pueblo de Oya es una de las más importantes O sea, no os imagináis la ilusión que me hace por fin ir a visitar Oya Para los que no lo sepáis, pues Oya es el, el pueblo este que sale en todos los botes de yogur griego ¿Vale? O sea, el que cuando tú piensas en Grecia dices, ay, eh, voy a ir a. Qué mierda. Das? Bueno, ¿qué cuál? Caja Las cajas de los auriculares, auriculares no sé dónde está Pero bueno, ¿dónde está la pasta de dientes que me la traje ahora? Aquí. Bueno, que hoy es el pueblo ese. Y pues es muy importante para mí porque veréis, cuando la última vez que estuvimos en Grecia, pues yo me quedé con la cara de ver eso. Porque nosotros estuvimos en Creta, no en Santorini Y yo pensaba que pues todo Grecia iba a ser así Como Santorini Entonces ya por fin saber que lo vas a ver Y eso pues es un sueño cumplido Y bueno pues eso A ver voy a coger. Mirad ya nos vamos y os quería enseñar que mirá cómo es nuestro hotel por fuera Mirad qué bonito Bueno ya por fin estamos en Oya estamos buscando un sitio estamos mirando vídeos de youtube de cómo ver las cúpulas azules y bueno pues estamos buscando un sitio secreto que hay para ver las cúpulas claro que bonito está un poco llenito de gente pero bueno mirad Mira qué barco, ¿eh? Oh, mirad el barco es qué bonito por fin aquí. qué bonito bueno nadie dijo que no que no habría gente madre mía está petadísimo bueno ¿Salida por ahí? Ay, pues no sé Bueno, puesta de sol en Santorini ¿Dónde? Bueno, hay muchísima gente Mira. A ver Aquí no hay nadie Hombre, aquí se puede estar mejor Viendo de la puesta de sol a ver una tiendecita porque la calle está llenísima de gente, entonces vamos a aprovechar que ya la gente se vaya yendo poco a poco y mientras nosotros pues vemos esta tienda. Mira, esto es una cúpula de las antiguas. Bueno, hemos venido al sitio secreto para ver las cúpulas perfectamente. Miradlas, aquí están. Este es el sitio secreto que no vamos a decir dónde está para ver las cúpulas de Santorini. No vamos a decidir mucho dónde está Pendiente de... Oh, mira, Pendiente de galletas de oreo Y anillos de oreo sí. Sí. Mini... Eh, Macarrones Mini pizzas y hamburguesas de anillos ¿Dónde? Eso, anillos, ah. sí oh. Anillos y donuts Fabián unos fuegos artificiales bonitos y justo cuando enciendo la cámara Se acaban de verdad estoy que en es San Juan, me parece. Ayer fue como la preparación de San Juan, no sé, o algo así. ¿Alguna vez habéis visto una bandera de iglesia tan grande? Esa es la cueva que salen todos los vídeos de TikTok que salen nadando de la casa. pero vamos a cenar aquí en la terracita de, del apartamentito este. Y se hace fresquito. Nuggets, ensalada, hummus.